¡Hola, buenos días! ¡Hola, buen día! ¿Cómo qué, están? ¡Qué chiva de esa tienda! ¡Muchas gracias! ¿Me Solo... cuentas un poco qué tienda es qué vendes aquí? Claro que sí, somos ASTU, tienda de comercio justo. Estamos haciendo una alternativa diferente al del comercio convencional. Estamos promoviendo trabajos de diferentes uh, organizaciones, y trabajos individuales que mmm, tratan de conservar más el medio ambiente, proteger los recursos naturales, eh, mejorar la calidad de vida de las personas del campo, de los campesinos y mmm, bueno es una experiencia que lleva ya cinco años en donde eh, trabajamos con diferentes grupos de todo Colombia, tenemos diferentes productos manejamos unas líneas de cafés ¿De dónde viene ese café? ¿De dónde viene ese café? Ese café viene de Silvania, Cundinamarca, un pueblo cercano a Bogotá es una iniciativa de una asociación de 10 familias en donde se encargan de conservar el lugar donde viven, de conservar la montaña de reforestarla, de mantener variedades de café que son muy ricas, por su sabor y se encargan de hacer todo el trabajo lo que quieren es también enseñarle a otros productores que no es necesario vender su materia prima sino que el mismo campesino puede hacer todo el proceso desde el cultivo hasta el proceso, el tostado, el empaque, el diseño y la comercialización aquí con, con las tiendas Ah, muy chévere, ellos hacen todo el proceso hacen todo el proceso ¿Y qué más tienes ahí? También tenemos otro producto muy interesante muy colombiano que es el cacao es cacao de origen... de origen Belalcazar Caldas un pueblito en la zona cafetera en donde los campesinos están produciendo cacao sin aditivos que es otra diferencia también de los productos convencionales a los de comercio justo, y es que la calidad es mucho superior tanto nutricionalmente como en, como en el cuidado y la conservación de, de los lugares, del agua, del río, de la salud de las personas que lo consumen. Entonces son menos aditivos, no tienen nada de azúcar, no tienen nada de gluten, eh, y el sabor es supremamente bueno Ah, entonces es saludable comer este chocolate Es muy saludable <risa> Y adictivo también Y adictivo <risa> ¿Qué otras cositas? No, esas mermeladas de que son? se ven muy ricas Esas mermeladas son bien especiales porque Colombia es una eh, es un lugar que ha sido bendecido con muchas tipos de plantas, de alimentos, somos el segundo país en biodiversidad y esto es un trabajo que hacen diferentes comunidades aquí en pueblos aleaños a Bogotá donde se trabajan frutas que solamente crecen aquí, tenemos por ejemplo chuba, tenemos lulo que son familiares del tomate, tenemos guayabas tenemos tamarindo tenemos qué más tenemos tenemos gulupa que es otra prima de la que es prima de la maracuyá y que pues es además del sabor la calidad eh, y también la forma en que se organizan los, los agricultores para lograr la producción de estos productos Ah, interesante La ochuva es como oficial es que llega a Alemania Nunca este. la vi en marmelada. Exactamente <risa> ¿Y qué más tienes aquí? ¿Qué tipo de té es ese? Aquí también manejamos el tema de plantas medicinales Plantas medicinales que son ancestrales que son típicas de los Andes como la coca ...que desafortunadamente tiene muy mal uso... ...pero que gracias a las comunidades indígenas del Cauca... ...y de la Sierra Nevada de Santa Marta... ...pues está rompiendo ese estigma... ...en saber aprovechar y saber usar estas plantas... ...entonces tenemos la coca... ...en diferentes presentaciones como... ...en hoja para hacer infusiones, para dolores... ...para darle energía al cuerpo, para no tomar tanto café para mejorar la concentración, para calmar diferentes dolencias, para conciliar el sueño también, y también de la coca, aprovechando esas propiedades medicinales, se hacen productos para dolores musculares, ¿no? Cuando tienes artritis o reuma, los abuelos, que también a veces con la edad empiezan a molestar esos dolores. ¡Qué bien! Sí. Y hay también ron de coca, increíble. También, la planta de coca no solamente es medicina, sino que también es alimento. Y es así que hacen licores, como el ron o el aguardiente, que es mucho más tradicional en las comunidades indígenas del sur, eh, en donde se aprovechan los cultivos locales de caña y eh, ellos mismos hacen sus alambiques, su producción de licor y lo mezclan posteriormente con hojas de coca. Entonces se utiliza como un aperitivo, como, como un licorcito pues, para calentarse, para los dolores, para uh -huh. el estrés, allá que están muy estresados últimamente. Y también las galletas, ya que es una fuente de calcio muy buena uh -huh. mm, por parte de la planta. ¡Qué bien! La coca entonces es realmente como una planta medicinal. Así es, es una planta con muchos usos positivos. ¿Y el tabaco crece también en Colombia? También, estamos trabajando con el tema del tabaco debido a que la planta también es de aquí. Esa se la llevaron los europeos, los ingleses, hicieron los cigarrillos, pero aquí se mantiene una tradición muy fuerte en el uso del tabaco como una planta también sagrada, medicinal y mmm, de conexión a otros mundos, es la parte mística del tabaco. Ah, entonces. Y también funciona por parte de organizaciones de tabaqueros en Santander, se llama la región, en el norte de Colombia, donde se cultivan distintas variedades de tabaco y se hace... El armado del tabaco a mano. No uh -huh. se hace a máquina, sino las personas. Existen personas que trabajan armando el tabaco. ¡Qué bien! ¿no te parecen muy lindos estos aretes? ¡Ah! ¡Mierda, este! Como una... ¿Cómo se hacen y de qué se hacen o cómo es eso? Chicas, pues también, junto con los alimentos, los colombianos aquí somos muy creativos con la parte de artesanías y el trabajo a mano entonces aquí podemos ver distintos ejemplos en donde se usan diferentes materiales como lo son los vidrios aquí las botellas los vidrios se reusan se funden y se hacen nuevas piezas entonces es un trabajo que hacen unas señoras en, en en el Quindío también se reciclan algunos materiales como plásticos de las botellas de agua de gaseosas y también se hace uso de otro recurso que son las flores. Aquí como producimos y hay tantas plantas, pues aquí algunos compañeros lo que hacen es aprovechar todas esas plantas para hacer accesorios y aretes y dijes para, para las mujeres que les gustan mucho Camilo, ¿y cómo es el tema de comercio justo acá en Colombia? O sea, ¿eso hace cuánto empezó? ¿Cómo está funcionando? El tema de comercio justo es un tema relativamente nuevo, pero los primeros pasos que se dieron de acercamiento con el tema de comercio justo fue con el café. El café fue el primer gran negocio agropecuario en donde lo que se quiso fue organizar un poco a los productores y que a estos productores se les pagara mucho mejor el tema de, de la carga del, de, la, de las cantidades de café que ellos acaban es así que mmm, se organizó el primer, la primera organización que es el comité de cafeteros que lo que empezó a hacer fue regular y gestionar también eh, todo el tema técnico hacia los cafeteros ya posteriormente este tema ha cambiado y eh, se ha abierto un poco más eh, el tema del, del comité de cafeteros eh, se ha privatizado más con el tema de Juan Valdés Lo cual también es un problema porque hace que los precios del café que le compran al, al campesino Sean muy bajos, entonces el campesino no está recibiendo realmente un pago justo por su trabajo Ni se le está reconociendo también eh, todo el conocimiento que tiene en cuanto a conservación de las zonas rurales del del agua, de los recursos naturales donde él vive entonces lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo es que cada vez más hay distintas eh, iniciativas por parte de organizaciones campesinas en diferentes partes de Colombia en donde ellos mismos se están organizando y están gestionando toda la parte operativa, técnica de cultivo, de transformación, de procesos sobre el café y de comercialización. Entonces, lo que se ha visto con el mercado justo aquí en Colombia es que cada vez más el productor se acerca al consumidor, ¿no? Y eh, el consumidor finalmente pues está sabiendo elegir eh, directamente productos que hace y que conoce cómo se producen, ¿no? De dónde viene, cómo lo producen. Eh, el beneficio que esto genera en las familias y en las regiones donde, donde se producen los productos entonces es un tema que se ha ido mejorando con el tiempo y que poco a poco estamos viendo que está haciendo presencia en todas las regiones del país en las grandes ciudades principalmente en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga ¿Y dónde en Bogotá puedo encontrar productos de comercio justo? Aquí hay, aquí tienda? hay, nosotros somos una hormiga en todo el tema de mercado justo aquí en, en, en Bogotá, pero vale la pena mencionar el trabajo que hace AgroSolidaria, que es una de las organizaciones más grandes en comercio justo que están realizando un gran trabajo aquí. Ellos tienen ferias todos los fines de semana en diferentes localidades o zonas aquí de Bogotá, en donde se hacen mercados al aire libre, en parques o en zonas residenciales aquí de la ciudad. Eh, hay otras formas también, como lo son las canastas, en donde también las, los productores organizan eh, la logística de la cantidad y de los tipos de productos que existen en, en el momento, y se organiza una red de comunicación con, con los consumidores en donde se organiza la distribución eh, y el transporte de, de estas canastas a cada una de las familias entonces semanalmente eh, se están haciendo mercados por parte de, de bastantes familias aquí en, en Bogotá y la otra es por medio de los mercados campesinos que existen eh, y que se realizan muy de vez en cuando. Ahorita es un pues tenemos unas limitantes porque el, la, la alcaldía local de Bogotá pues parece que no quiere apoyar más el tema de mercados campesinos, lo cual es un problema. Pero es un tema que está en discusión actualmente y que seguramente se, se hallarán los caminos para que esta iniciativa pueda seguirse realizando en Bogotá. Ojalá. Y tú sabes por casualidad... ¿Y productos del comercio justo llegan de Colombia a Alemania? Alemania, bueno, pues por lo que hemos visto en la Unión Europea, eh, ese es otro dilema, ¿no? Con los tratados de libre comercio, lo que esperaríamos los campesinos y quienes estamos inmersos en el tema de mercados justos es que los productos colombianos de origen sí. agropecuario tuvieran un acceso más fácil a, a los mercados europeos pero realmente no es así. Eh, solo negocios muy grandes como los de café y quizás cacao son los que hacen presencia en, en Europa, en, en Alemania, con algunas frutas como la, la uchuba y otras frutas exóticas como la gulupa, pero eh, siguen siendo más las limitantes que las oportunidades en, en, en el ingreso de, de los mercados de, de Alemania. Cabe anotar que... Lo que sí ha encontrado eh, gran acogida, pues es, o finalmente los tratados de libre comercio lo que han facilitado es la apertura y el facilitamiento de los grandes negocios en temas de minería, de carbón, eh, de metales y de otras materias primas que lo que han generado aquí en Colombia en este momento es un tema de desigualdad rural. Eh, un tema de empobrecimiento de las comunidades vecinas a estos grandes negocios, como por ejemplo el tema de la Guajira, en donde en este momento hay muchas personas que están muriendo de hambre, eh, de sed, porque es una zona muy seca y que desafortunadamente aquí se, se sigue evidenciando que los grandes negocios están por encima de la vida de las comunidades y de las personas, en donde a pesar de ser una, una zona muy seca, el único, o los, las pocas fuentes de agua, los ríos, están siendo eh, motivo de, de transformación por estas empresas que quieren modificar eh, y aprovechar la poca agua que hay, sacrificando la vida y el bienestar de, de estas familias. Entonces, sí es es un tema que vale la pena resaltar y que mmm, no solamente tiene que ser un tema de discusión aquí en Colombia, sino también de conocimiento en, para las personas y para, para los jóvenes de allí en Alemania para que, para que tengan conocimiento sobre las situaciones de cómo se están haciendo las cosas aquí en Colombia. Tenaz, es este el carbón Está muy tenaz. ¿Qué es, eh, exporta a Alemania, no es el agua, Alemania? Exactamente, muy muy terrible y es así que la agricultura se quiere abrir paso eh, junto con las artesanías y otras iniciativas que pueden ser una alternativa verdadera de desarrollo para el país y dejarnos de, de estos temas de minería y, y de petróleo que realmente pues están generando desigualdades y destrucción aquí en el país entonces eso también hace parte del mercado justo y es eh, apoyar iniciativas que realmente puedan conservar y generar un verdadero eh, desarrollo pues integral a, la, a las comunidades acá en Colombia. Uh -huh. Entonces, de los productos que más se exporta de Colombia a Alemania es el carbón. El, y el carbón. La palma de aceite. El aceite de palma, que también es el, el lado opuesto a este tema y es que aquí... Se, pro, se practica agricultura se practica um, una forma in, de industrialización a pequeña escala eh, la cual no, no contamina ni destruye el medio ambiente eh, el aceite de palma como lo nombras pues es un problema aquí terrible porque abarca demasiadas hectáreas demasiadas áreas, demasiados recursos acaba aquí con el agua, con los suelos y condena también a las personas de vecinas a estos grandes negocios a, a vivir solamente de esa alternativa de, de trabajo o de manipulación. Porque finalmente o trabajas ahí o no puedes trabajar en otra cosa. Entonces realmente se trata de, de retomar nuestras raíces como, como, como un país agricultor y productor de alimentos y valorizar más el tema de la agricultura familiar y de pequeña escala. Y para finalizar, como mensaje a Alemania, ¿qué crees que podemos hacer desde Alemania para apoyar más estas iniciativas? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que ese mensaje es más para todo el mundo, Alemania, Europa, los mismos colombianos y es que como consumidores tenemos que estar mucho más informados no podemos, eh, tenemos que despertar ante el bombardeo publicitario del comercio en el cual estamos sumergidos o en el cual vivimos para abrir bien los ojos y, y ver que hay otras formas de, de hacer las cosas y de consumir y de aprender y de relacionarnos más con el campo que definitivamente sin campo pues no, no va a haber un futuro, no va a haber ciudades, no va a haber alimentación y se trata de, de reconocer la, la, la función del campo. Entonces el mensaje es a informarnos y a ser más cuidadosos a la hora de elegir. La elección también es, es, un, es un hecho de cambio, es una forma de, de protestar. Muchísimas gracias. Gracias y chicos. Y ahora degustación. Y ahora degustación para todos.